una reunión en donde pudimos socializar la estrategia de fortalecimiento del rol del Ministerio Público en lo que tiene que ver con construcción de paz y derechos humanos. También conversamos animadamente sobre la necesidad de fortalecer y articular el trabajo conjunto frente a los problemas de corrupción en nuestro país. Y tuve la oportunidad de hablarle al secretario general de la OEA sobre nuestros personeros y contarle la necesidad de reforzar su participación como representantes del Ministerio Público en el territorio a efectos de que tengamos un trabajo más cohesionado en la ayuda sobre derechos humanos en nuestro país.